Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Elie y aquí estamos con otro capítulo de Final Fantasy Explorers. Vamos a ver qué nos da decide sí de hoy el juego. Bueno, como siempre hacemos, vamos aquí a hablar con la señora de la fortuna por un PlayCoin. Y me dice que incrementa la ganancia de guilds. Bien. Vamos aquí. ¡Hola, mi niña! Nos toca... Explore North a Mostra. Vale, vamos a aceptarla. Así, normalita. Ok. Y nos vamos. Venga, venga. Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir Primero los monstruos que me voy a llevar Van a ser Centaurion, Ghost y Esqueleto Ok Embarcamos Dios, ¿tengo que llegar hasta allá arriba? Pues entonces Lo suyo es que vaya por aquí Al lago Fi Lake Philous Fi Y vaya hacia El noroeste y que sea lo que dios quiera oye que si es así perfecto si no es así también anotamos el paseíto, no pasa nada a ver cómo puedo jugar sin que se me cierre esto dejamos para aquí vamos a cargarnos al arte este y ahora el otro también Vamos a poner pues, todas las cosas Ah bueno, ya me, me voy cargando monstruos, te paso, dice Vale Yo pensaba que era cargarme 20 monstruos pero en la nueva zona Vamos a intentar no... No derrotar tantos monstruos Y dejarlos más bien para otra zona ¡No mates a nadie! Cabrón Bueno, no pasa nada a oh, leave no, no, no, que se cargan al otro también. Y, me... y no quiero. A ver... uy. Es por aquí por donde tengo que ir. Sí, yo creo que sí. Fosta Forest. Tras llegar al final de Fosta Forest, me di cuenta que por ahí no es. Así que voy a adelantarlo todo para que no dure tanto el vídeo. Y vamos al sitio donde tendríamos que ir. Directamente para terminar esta quest Bueno, creo que se irá por aquí Así que vamos a intentar ir lo más rápido posible Que creo que es por aquí O por ahí Por aquí abajo o por arriba Por uno de los dos es A ver si yo me asomo aquí veo que está abierto Bueno, parece que por ahí está abierto Así que sí que es por aquí Vamos a intentar no pelear con nadie y dejarlo para más bichitos en, en la otra zona vamos a pasar de los fantasmas de todo y vamos por aquí Devyscape bueno, ya parece que nos vamos acercando bien, por aquí puede ser aquí son bichajos nuevos pero vamos a pasar de ellos ...y de los objetos que puedan haber por aquí. Vamos a llegar a donde tenemos que ir. Ya me, he gastado, ya me he matado a más de 15 monstruos y... ...quiero matar a los monstruos de la nueva zona. Vamos a ver... ...todo recto. Esto parece que es una zona de tránsito. Muy, ch muy cool. Venga, vamos por aquí. Y todavía no estamos en la nueva zona. Pero cada vez estamos más cerquita. Vamos por aquí. Los pajaritos Echo. Son como águilas. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Me cago en todo. Se cargaron a otro. <risa> bueno. Aja, Marsh. Bueno, nos estamos acercando poco a poco, ¿eh? Vamos a ver por dónde podemos ir. Por aquí. Parse. Aquí uno... ¡Ay, que son como una especie de, de guerreros! ¡Qué guay! Rigs Trail. Bien, vamos o sea, acercándonos más al puntito. ¿Qué es lo que importa? Joder... Zona chunga esta. Odio este tipo de zona. Pero es lo que hay. ¿Todo por aquí? Todos se los están cargando a todos. Claro, ya llevándome las cosas atrás y como que no. Vale, cuatro más. Madre mía. Y ahora a ver con eso. Con eso, tos Ya voy. No, no, no, no, no. Vamos a intentar ir por. ¡Que no peleen, coño! Chacho, no me hacen ni. P. caso. ¡No me hacen caso! ¡No me hacen caso, tío! Bueno... Ahora sí que creo que tengo que llegar... ...que aquí, por aquí ya llego a donde tengo que llegar. Todavía no, <ríe> pero me estoy acercando mucho más al punto. Ahí a ir rapidito para aquí Ahí se van a poner Se cargaron a uno Ahora se cargan al otro y ya está Gracias Yo que me quería cargar a los monstruos del otro lado Se están cargando a, a los bobos estos. estos Ya no sé por dónde es Por aquí si venga Total, se van a cargar a este, a este, a este los cargará todo que mata pues no y hemos llegado al punto a Maxon Ravine ese y tenemos aquí como primero un molbol que nos vamos a cargar ya vale voy a leer un momentín tin tin nada más el... la quest si sí, me acuerdo cómo es close no no me acuerdo cómo es bueno por aquí no puedo ir eso seguro algo hay que hacer aquí Ahí es de donde vengo yo Mira, hay que llegar aquí Vamos a cargarnos primero los molbol. Que tengo curiosidad A ver si me puedo usar Coge uno para Para, para entregarlo yo Parece muy bien No Y otro molbol. Es un ya que estoy Pues lo termino de ¿sabes? ¿sabes? el bol, bonito Bien Y otro es el nada <ríe> Tampoco El esqueleto está ahí Todo porque viene siendo envenenado. Y ahora no me queda nada más por aquí, ¿no? Ese es el punto. Que no puedo ir a ningún otro lado. Pero aquí hay otro goblin. Un goblin lord Vamos a cargarlos. Y no, por aquí tampoco se puede ir. Pero bueno, ya al menos ya. Llegué al punto donde tenía que llegar Que es lo importante Así que con esto Y un bizcocho hasta mañana a las 8 Pues nada, espero que les haya ayudado Que les haya servido Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo Adiós